Amigos de Jardinería limpia, en el día de hoy les voy a mostrar cómo se reproduce la masagiana brasilera o palo de agua por cogollo. Este es un cogollo que hemos cortado y una planta que estaba muy alta le hemos quitado unas cuantas hojas y vamos a proceder a sembrarlo en una maceta. Ahí lo tenemos en la maceta. Esta, esta debe permanecer bien húmedo y a la vuelta de tres meses la planta ya tendrá raíces, solamente se le perderán unas cuantas hojas bajeras. Y la planta sigue como si nada. Esa es la forma de reproducir la masagiana brasilera por cogollos. Hasta la próxima, amigo. Espero que les sirvan.